Eh, de Salud, uh, el doctor Morissetti, que es epidemiólogo, le está diciendo que cómo es posible que él fuera a tratarla, a ella, visitarla sin ningún tipo de protección ahí está la situación miren señores, con relación a los resultados de, de, de las elecciones, no voy a abundar mucho porque no tengo tiempo lo vamos a hacer mañana eh, quisiera que por favor el equipo de producción me coloque ahí la, la, el mapa eh, de lo que está sucediendo hasta ahora, miren cómo realmente es ¿Cómo se debe hacer la división del país? Porque recuérdense que en este caso la división no es provincial, sino que es municipal. Ahí ustedes ven que eh, lo que ustedes ven en azul, claro, es el PRM. Lo, eso que se ve allá en el fondo, en Higüey, es el BIS. Eh, y los rojos... Naturalmente ese reformista es y lo morado es el PLD. ¿Y el amarillito que se ve allá arriba, abajo? aquí. Eh, se... Creo que es el PPC. Oh. El amarillito que está por, por acá abajo, sí, PPC. PPC, PPC. Que, es, que ese ganó uno. Sí. Eh, el PRD ganó creo que dos. Eh, dos, ganó sí. el PRD. Entonces, ahí se puede ver el mapa. Y gracias a que nos facilitó esto. desde Cuatro tiene el PRD. Dice que tiene cuatro. Así es como está dividido, porque hay un mapa que está apareciendo ahí, que la provincia, por ejemplo, Samaná, se ve todo azul. Y no es así, porque el PLD ganó en, ganó en, en las terrenas. Eh, en la provincia de Duarte y ganó Arenoso. Eh, entonces, así es como realmente está el mapa hasta este momento. Ya hay que esperar a que finalice todo el conteo para ver cuáles fueron los resultados reales de las elecciones donde eh, necesariamente hay que decir que el PRM salió con la mayoría de municipios. Vamos a ver la mayoría de regidores, esperamos que naturalmente va a ser así, que va también a alzarse con la mayoría de regidores. Y la cantidad de distritos municipales, vamos a esperar a que todo finalice para ver realmente el balance de cómo fue el resultado de las elecciones. Con relación al coronavirus, volviendo atrás, yo quiero que me coloquen una imagen de alguna fritura. La tenemos ahí, muchachos. Y yo quiero preguntarle a Salud Pública, ¿qué está haciendo con esto? O sea, por ejemplo, la gente normal, miren esa persona ahí, a la cual yo comprendo que se están buscando la vida. porque ¿Y qué van a hacer? ¿No se van a morir? ¿Tienen que vender? Miren eso. La eso es gente aquí cerca de Telenor. Eh, sí, aquí cerca de Telenor. La gente no toma ningún tipo de precaución. Por ejemplo, esa agua con la que, que ese señor está fregando ahí, ¿qué me puede asegurar a mí que ya no está contaminada? Y el amigo hablándole o sea, encima. Y todo. todo el mundo hablándole. Ellos no tienen, por ejemplo, eh, mascarilla, le tornudan arriba la comida, eh, lo que sea. Y entonces... Mira, el ayuntamiento, yo haría un paréntesis ahí, no, no ha tomado medidas. debiera detener a las personas que barren las calles sí, cubiertas. protegidas. Entonces, ¿qué me asegura a mí que esas personas que están vendiendo comida en esos lugares, en esa fritura y en los propios restaurantes no le han entornado a esa, a esa comida ¿qué me asegura a mí eso? o que no, no están tosiendo o que ellos no han tenido contacto con, con la comida por ejemplo, con la cuchara eh, se, se, ¿sabe cómo es el dominicano? Que, que vive pasándose la mano por donde quiera ¿y que, qué me asegura a mí? Eh, eh, ¿ha ido Salud Pública? y eh, atención a la voz ¿han ido ustedes a decirle a esa gente cómo que deben accionar de ahora en adelante? claro eso no debería ser una media de ahora, sino de siempre. Así que el llamado, mira cómo está el señor comiendo ahí, y todo el mundo hablando de la comida. y la gente estornudando por aquel lado. Entonces, yo creo que nosotros tenemos que comenzar a tomar el, el toro por los cuernos. El toro por los cuernos. Ah, Van a decir de una vez, los fascinerosos de las redes sociales, ¡No! Es que la democracia ya esto es una dictadura, porque de una vez aparecen ocho que comienzan a compartir, ¡El gobierno está trancando a la gente! ¡Lo están... No, señores, no, tenemos que agarrar el toro por los cuernos y poner medidas. Fíjate tú ahora que están cerrando los vuelos, ¿qué? Irán, Europa, pero yo desde el principio dije que teníamos que cerrar el país, me dijeron que yo estaba loco. Pues, ¿Por qué lo están cerrando ahora? ¿Por qué no lo hicieron desde el principio? Y resulta que ahora los dominicanos que están ahora aquí y estaban en China, oigan estos muchachos, los dominicanos que estaban en China, yo dije que no lo podíamos traer, porque allá era más fácil curarlo. Porque resulta, ahora estamos más en peligro aquí en su país que allá. No, pero cada quien tiene que estar en su país. Pero estamos en peligro aquí que allá. ¿Pero dónde deben de estar? Bueno, en su país. Pero están más en peligro aquí que allá, no. porque ya, ya lo controlaron, aquí no lo tenemos controlado. Aquí está a, aquí está comenzando a expandirse. Y van en, a traer más. Entonces, es lo que le digo, si nosotros no comenzamos a tomar el toro por los cuernos y a tomar medidas drásticas, aunque le pese a la población, en pocos meses o en pocas semanas Vamos a tener miles de infectados Aquí en la República Dominicana ¿Tenemos una llamada? Eh, vamos a recibir la llamadita Mira, debemos de informar que en estos precisos momentos El colegio médico está en rueda de prensa Informando las medidas que ellos entienden Que debería el gobierno de tomar Buenos días Buenos días Buen ¿Cómo día, están ustedes? Bien ¿Eh? la tapa. Bien, gracias a Dios La tapa Mira, Fulvio del tema. Fulvio ajá mira te ve muy bien esta foto te cuenta si la quitas, está ten cuenta si la, quilita, cuenta si la, la foto quita, la foto, foto de la tapa ah, ¿La ah. mi amor estante quieto <risa> hola Fulvio. ¿Eh? Fulvio ahí sube aquí pero... Fulvio tiene <risa> Gracias. La... aquí de la cuarana ahí está Mira la foto Fulvio tiene una legión de seguidores sí. Le... <risa> salcedo ¿Y qué tú quieres María las guaranas que bien vamos. muchísimas gracias gracias, gracias. gracias a la señora gracias y, por su aprecio y gracias a yerjan por eh, su tema Sí, fue corto pero... vamos a poner la foto de yerjan también porque hay que equilibrar el asunto verdad, verdad. ¿Verdad? ¿Verdad? me está saboteando